¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué Levanta la pata. ¡Sí! ¡Aparar oh, es no si chaparro! ¡Aparar el y ¡Aparar parar. ¡Aparar el chaparro! ¡Aparar chaparro! chaparro! El... ¡Ábrate, más. Sí. ¡Ábrate más! ¡Ábrate más! levanta, Um te vas a hacer Armando con la relativa del 11! Pero, oye, el... ¡Egra! ¡Egra! ¡Egra! ¡Ah! ¡Pero encima!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 Mm -hmm. Bravo! ¡Chicocho! ¡Chicocho! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! el vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! I'm go Échate para atrás siempre. ¿sí? No te pares, échate siempre para atrás. agarrar bien el timing, Como que en el momento <SILENCIO> de Como hay disparo, pues se la ¡Hola! te ¡Es mi largo! ¡Es mi largo! ¡Vamos! mi largo! ¡Es uno, largo! ¡Es mi largo! ¡Es mi largo! uno. vayas! largo! ¡Es mi largo! ¡Es No te vayas, ¡Quítate, déjala! fuera! fuera, fuera! bien ¡La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 ¡Es Chaparro de apoyo! Favor, a ¡No, no, no! ¿Dónde vas, este? ¡Vamos! corredor, ¡Vamos! corredor, ¡Vamos! corredor. ¡Vamos! ¡Vamos! centro, Estelalo. ¡Fuera! ¡Fuera! La veinticinco, hola, por dos, por dos, por dos, por dos, ¡Normal, dos, ¡Normal! bota vota. a regresar al centro. Centro, centro. ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! Por dentro, por dentro, este. negro, dentro, Fernando! ¡Bueno, bueno! bueno Cerrado, chaparro. Ah, calo, calo. Afuera de ese lado, tú, Manuel. La Cerrado, chaparro. Que cuatro afuera. No, no, no, nos matan al tocar. hola, hola! hola hola bola! que que ¡Viene más rápido. más ¡Va sí. a no regresar al centro! ¡Va no a regresar al centro! ¡Banjo en la caja! centro! ¡Va a regresar al banjo! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! atrás la centro! atrás, atrás, Tiens! On y va! On y va! On On va! On y va! On ¡Casi yes. bien! ¡Casi bien! ¡Casi ¡Otra vez, otra vez, ¡Otra vez, ¡Otra vez, bichémemo! ¡Otra vez, bichémemo! ¡Otra vez, bichémemo! ¡Otra Victoria, Victoria.